Yo no ando en un Pero tú confía en mí, I can do it, Porque puedo hacer que tú te acalores En la posta no es pa' que tú lo dudes yeah. Yeah, Voy a pegar para canciones Para poder comprarte unas mansiones Para tenerte moda no, Sin que el corazón a ti te robe. Yo no quiero que tú te enamores te otros giles que no tengan dos Fijando mis decisiones, yeah. El dinero no me sobra, pero mejor Que tú te despiertes conmigo no tiene valor Te digo que estaremos juntos solo por amor Y te voy a tener de pan a corte Cristian Dior Mami no es pura boca Te lo ando prometiendo desde broca Las palabras que te digo se hacen poca Tú eres la única que a mí me pone idiota Nada es porque sé Lo que te prometo es for it. Enamorado de ti Tú naciste para mí Y andamos con el que Por eso te escogí love mami, sin delay y la gente sigue pelando pero no hay break y yo voy a vivir de pan a los 26 dime si tú quieres ser la cuina de este rey ya estoy sintiendo que coro no eso ya soy a por ley ahora voy a ser el toro y nunca ser un buey también quiero avisarme con jordan Play juro tenerte de pan a corte philly play yeah mami always Solo nosotros sabemos nuestra historia, porque venimos debajo del subway y mi nombre va a estar escrito en Broadway. Mami, no desesperes, tú sabes que le pillé a las mujeres. Mi corazón solamente a ti te quiere, Cuando no lo ven, no lo real prefieres Yo no soy un es pero tú confía en mí al que Puedo hacer que tú te acaludes en la posta, no es pa' que tú lo dudes. Yeah. Voy a pegar canciones, pa' poder comprarte unas mansiones, pa' tenerte en modo fucking over, sin que el corazón a ti te robe. Yo no quiero que tú te enamores de otros giles que no tengan dones. Somos reyes y ellos son peones, tú confías